Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, un gusto saludarles y lógicamente en este inicio de semana estamos en un nuevo espacio de escenario para compartir las eh, vivencias experiencias de nuestra gente, que es el objetivo de este espacio. Y como todos los días y todas las ocasiones, siempre nos acompaña nuestro compañero Ramiro Narváez, quien ya está listo para eh, presentarnos el invitado para la ocasión de hoy. Así que le damos la bienvenida a mi estimado Ramiro. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Leonardo? Un gusto saludarte a ti, Leonardo, a todo el equipo de producción de este programa de Escenario, Rostros que Dejan Rastros. De manera especial a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan a nivel del mundo por este medio de comunicación digital. Y por supuesto, recibimos con un caluroso afecto a nuestro invitado de hoy. Hoy vamos a conocer parte de su historia, de su vida, de su profesión, del talento que tiene y por supuesto del trabajo que viene realizando en pro de la comunidad catamayense, y no solo de Catamayo, sino de la provincia. Gracias por estar acá con nosotros, Marco Patricio Guardizo, un destacado eh, profesor, docente de nuestra ciudad de Catamayo, escritor también, ya nos comentará los trabajos literarios que ha realizado, pues les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, Leonardo, también por la invitación. Para mí es un gusto la diferencia de ustedes. Eh, que han tenido conmigo y les agradezco de antemano. En realidad, pues, todo lo que se ha venido trabajando, todo lo que se ha hecho a lo largo del campo profesional, siempre tiene una motivación, que uh -huh. es el ser humano. Los docentes de por sí tenemos ese, esa motivación, uh -huh. que es justamente el ser humano. Hoy, en este tiempo, en este día, este 9 de agosto, quiero comenzar primero saludando a aquellos compañeros que están en la huelga de hambre. Esos héroes que tenemos el magisterio, que están sacrificándose por nosotros, a veces muchos de nosotros estamos cómodos en nuestra casa, pero así como el Ecuador tuvo sus héroes para su independencia, el magisterio también tiene sus héroes para lograr sus aspiraciones. Licenciado, ¿cuántos años lleva usted eh, eh, realizando esta actividad tan noble como es de formar a los niños, a, a los alumnos, eh, ¿Cuántos años lleva y ¿Qué, qué nos puede contar de las experiencias que ha tenido hasta entonces? Bueno, yo llevo 26 años prácticamente ahora, ya en septiembre, ¿no? Y, y realmente yo comencé muy joven, ¿no? Cuando tenía 21 años, comencé eh, cuando aún ni siquiera me graduaba. Iniciamos uh -huh. en el Colegio San Juan Bautista con un grupo de amigos. Somos los fundadores de esa institución, uh -huh. eh, un logro tan grande es haberla dejado los tres pisos que tiene y también los, uh, las oficinas donde funciona, uh -huh. una institución en aquel entonces totalmente nueva. Eh, también, pues, lo que se ha logrado también a lo largo de este tiempo es con los, uh, trabajar en algunas instituciones. Por ejemplo, yo fui docente del hoy llamado Unidad Educativa eh, Macará antiguamente Colegio Técnico Agropecuario Macará, donde laboré cinco años. Posteriormente trabajé también en, la, en el Colegio Agustín Cuevas Sáenz de la parroquia Nambacola. Y tuve la suerte en estos intervalos del 97 al 2000 de ser compañero de mis antiguos maestros en el Colegio uh -huh. Nacional Nocturno Catamayo, uh -huh. donde yo me gradué. También tuve la suerte de tener menciones de honor en mi vida estudiantil. Y, y eso realmente eh, tiene un mérito también no solamente no no solamente la mención la mención es un diploma es un cartón eh, el, el, el mérito es justamente que se lo ha logrado estudiando y trabajando ¿no? estudiando ya sea en agricultura sea en esta industria que es de ladrillo eh, también fui estibador de gas en los agas, en fin o sea ha habido cosas que hemos tenido que sacrificarnos para poder claro. coronar nuestras aspiraciones. Es decir, no fue fácil, ¿no? Todo el, el esfuerzo que hizo, ah, sí. el, el prepararse, el estudiar, detrás de eso había que, que trabajar, que ganarse la vida, ¿no? Para poder est solventar estos gastos. Desde luego, viajar todos los días a Loja era, era duro. Claro que tenía también el apoyo de mis padres, pero yo recuerdo también de que cuando mi papacito tenía, que en paz descanse, tenía el horno de hacer ladrillos. Yo comenzaba mi vida universitaria y él lo vendió. Y ahí un poco se complicaba, un poco más porque tocaba ir a trabajar de peón. Y justamente me acuerdo donde el señor Gustavo amante que en paz descanse, era vecino de mi padre ahí. Eh, ahí, nos, ahí trabajamos con algún otro amigo también que, que logró graduarse de ingeniero comercial. Eh, mi, mi penúltimo hermano, que le faltaban dos años para culminar también su carrera, Ahí estuvimos juntos trabajando así y todos mis hermanos lo han hecho así. Y, y eso es lo bonito porque ahora los encuentro en la calle y los encuentro en el mercado. Les digo, bueno, te vas, permíteme llevarte, permíteme. Y, y ellos me dicen, tú eres chévere, tú eres esto. Le digo, bueno, no te debemos olvidarnos de dónde salimos. Jamás, claro, el ser humano, las raíces. pese a, los, a algunos cargos que sí he tenido, yo sigo siendo el mismo uh -huh. y seguiré siempre siendo el mismo. Y cuando vivimos en una comunidad, y más que todo, como una persona conocida, que soy del medio, mm -hmm. lo que siempre trato es de que se me conozca por los méritos, por las por cosas supuesto. buenas que puedo hacer, mm -hmm. no solamente en materia educativa, también como persona, como ser humano. Licenciado, ¿en qué momento usted se da cuenta de que hay ese, esa aptitud para ser docente? Eh, ¿Cómo se da cuenta de este, de este don que tiene y luego, pues, a esos pasos para estudiar y prepararse en este campo. Bueno, no no tanto era eso. Uno de, de, de muchachos medio loco, ¿no? Y, y no soy la excepción. Eran mis cinco hermanos. Yo tengo una anécdota que, que a veces mi mamá me reprocha y me dice... Y yo, yo terminé el colegio de 17 años de edad. Y, y bueno, me, me fui a... Y quería, quería una carrera corta, pronta y, y que me dé un sueldo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, me, me, me fui al ejército, ¿no? Me fui a presentar en el ejército y me, me dio una patada, me acuerdo del clase, me dice, ándate a tu casa, yo soy pariente de tu padre, retírate de aquí, no tienes ni siquiera edad ni para la Constitución, peormente para ser soldado. Uh -huh. y, me, y, me, y me mandó a la casa, ¿no? Y cuando uh -huh. llegué a casa, justamente mi cuñado había, me había tomado, cogido un turno en la Universidad Nacional de Loja uh -huh. y mi, mam <coughs> Perdón, mi mamita, lo que recuerdo, pues, Tenía un palo bien grueso, me dice aquí, o estudias o estudias. Le digo, mamita, así de buenas maneras y estudio, ¿no? Pero bueno, y yo quería después estudiar ingeniería, como es, este, perdón, ingeniería, eh, como es, este bueno, agrícola, ¿no? Pero también me gustaba el inglés. También me gustaba ser docente porque mis hermanos mayores, todos fueron docentes. Bueno, algunos todavía siguen ustedes están jubilados, y realmente, perdón, ese, eh, tenía esa, ese ejemplo, esa inspiración también, y bueno, dije, vamos a la docencia, ¿no? Que también me inclino por la docencia, y aquí, aquí estamos, ¿no? Y ya es bastante tiempo, en lo cual, pues, de aquí en Catamayo he trabajado casi en todas las instituciones, eh, para, este, simultáneamente, he trabajado en la Liceo Arias, que ahora también se ha con la Ovidio, donde también trabajé. He trabajado en Emiliano Ortega o en antes el Nocturno Catamayo, en Leonidas Provaje, naturalmente en la Unidad Educativa de Nuestra Señora del Rosario, ya, y tanto en el nivel tecnológico como en el nivel secundario. Pudo haber seguido otra, eh, ¿qué se yo, docencia en otra área, sin embargo, eligió idioma extranjero. ¿A qué se debió esto? Y es importante este, este segundo idioma este idioma, pues, en la comunidad actual? Por supuesto, o sea, en aquel entonces yo no me diga si era importante o no, pero me gustaba porque en, en aquel entonces como digo, unos muchachos y le, me gustaba la, la música en inglés, y me sigue gustando, así que mi deseo era interpretarla, ¿no? Y ya era medio serenatero un poquito, digo, a ver si me canto y si guitarreo un poquito en inglés, ¿no? Así que esa era la situación y y bueno, también tenía y ha tenido un campo ocupacional bastante importante, uh -huh. porque no solamente es la docencia, también hay traducciones, también hay clases de refuerzo, en fin, o sea, uh -huh. yo he hecho algunos trabajos importantes para algunos amigos que tienen CD Móviles aquí en Catamayo. Uh -huh. eh, los aparatos nuevos que compraban para potenciar sus equipos venían y me decían, hermano, ayúdame, pues bueno, toma, es un inglés con términos técnicos y en lo que pueda ayudarte te ayudo yeah. Así, y ese es el servicio justamente a la comunidad a veces hay gente con muy escasos recursos pues dice mi hijo está mal mi hijo tiene esto bueno si sí, uh -huh. venga trabajamos le, le podemos ayudar con eso naturalmente sin costos la ayuda no uh -huh. y, y, y, y esa es la satisfacción que uno tiene eh, en un momento en una ocasión estaba un joven me llamaba Don Patricio, Don Patito, decía, y, y digo, ¿y aquí? ¿Quién me conoce aquí? No puedo ser yo, y seguía caminando, ¿no? Y Don Patito, y cuando llega un policía totalmente tapado, dice que no se acuerda de mí, le digo, ¿está, Patio, hombre no, no, no te veo. Y, y bueno, y me dice, yo fui su alumno en Macará Ah, sí. le digo, y, y en verdad ya lo miré, le digo, sí, sí, sí te recuerdo, claro que sí. Qué gusto, sí. dice, que me da verlo, me abrazó fuerte mire, uh -huh. justamente pasado mañana viene un estudiante que me ha escrito desde, desde Estados Unidos, dice, llega a Catamayo y quiero verlo, quiero abrazarlo, uh -huh. dice mi profe, y le digo claro, encantado, mija, con mucho gusto, o sea, esas son las cosas, las satisfacciones del docente, el docente, Más grande es el docente. mal pagado, como quiera que sea, uh -huh. pero ese pago, eso, eso no, no, no, eso no tiene, no pre tiene precio, precio. Uh -huh. eso no tiene precio, o sea, eso es, Claro. Es algo este, absolutamente hermoso. Así es, eh, licenciado. La vida del, del docente, del profesor, no es, eh, no es fácil. Es muy difícil, muy compleja. Eh, amerita sacrificio. Usted nos cuenta de que también tuvo experiencia en la docencia en, en la provincia, ¿no? Eh, fuera de lo que es Catamayo, en Macará y otros sectores. Y quisiéramos saber, ¿cómo fue esa experiencia de usted como docente, quizá dando sus primeros pasos en este, en este campo? Eh, quizá, ¿cómo vivía? ¿Cómo se alimentaba? ¿Alguien le ayudaba? ¿Lo acompañaba? Eh, ¿Era difícil estas partes? Cuéntenos. Claro, eh, difícil porque pasaba solo. En realidad, ya cuando se tiene hijos, es complicado, ¿no? Dejar sus hijos. Pero bueno, o sea, eh, allá yo tenía, por ejemplo, también trabajaba también trabajaba como docente y tutor de la Universidad Técnica Particular de Loja eh, desempeñaba uh -huh. mis funciones como inspector y también hacía algunas labores comerciales inclusive uh -huh. los remedaba un poquito a ustedes como locutor en un programa de baladitas que había en la radio local uh -huh. y bueno ahí ahí hacíamos porque yo también aquí en Radio Boquerón en algún tiempo este trabajé un programa de noticias no uh -huh. eh, bueno nos ha gustado hacerle como quien dice de todo un poco pero en sí, el hecho de dejar, aunque sea una semana, a la familia es duro. Por, por muy bien que vaya en la parte económica, es duro. Pero uh -huh. en realidad, eh, a veces toca hacer esos esfuerzos. Uh -huh. y, y lo más importante es que el ser humano, donde vaya, deje huella. El ser humano, donde vaya, tiene que eh, dejar su, su rúbrica estampada uh -huh. con la amistad eterna totalmente, y eh, como le digo, que no tenga parangón en la vida, porque yo, yo estuve la semana anterior, el día viernes, estuve en Acará, uh -huh. recorriendo la provincia por alguna otra actividad que estamos haciendo, uh -huh. y me encontré con algunos amigos, los fui a visitar, y qué lindo es vernos a los tiempos, y ya hemos empezado a calar un poco, hasta perder el pelo también, pero en definitiva, son años hermosos, años vividos, años yeah. profesionales, que realmente... Nosotros los hemos pasado dentro de las aulas, también fuera de ellas, también formando a nuestros chicos. Eh, antes de que nos cuente respecto a este compromiso que tiene, y vamos a preguntarle también sobre lo que tiene en sus manos, ese trabajo importante que ha realizado en Bien de Catamayo. Catamayo es, una, es un cantón que tiene muchísima historia, mucha leyenda, y eso usted ha visto oportuno plasmarlo en un libro o dos libros. Cuéntenos. Licenciado respecto a este trabajo importante que también ha realizado. Bueno, en realidad es un libro. Estoy trabajando en, el, en la edición número dos, que uh -huh. bueno eso va a de demorar un poquito por las múltiples cosas que hay que hacer. Eh, pero tengo este este libro que es de Catamayo, ya es eh, leyendas, tradiciones y personajes. Eh, más que histórico, este libro es el segundo. Porque fue inspirado en este libro en el cual yo trabajé como uh -huh. colaborador, que es Catamayo, su devenir histórico, donde sí está la historia de Catamayo, pero documentada. Uh -huh. Porque a nosotros no nos servía que alguien nos diga, oye, yo trabajé, mi abuelo trabajó, mi año trabajó, mi hermano trabajó, no. Lo que está en los documentos es algo que no se, no se pierde jamás. Uh -huh. Y algunos, bastantes documentos históricos, lamentablemente, se fueron con el fallecimiento del señor Hugo Arias Benavides, que es el autor de este libro, en el mes de diciembre último. Entonces nosotros, eh, la historia de Catamayo es muy amplia y, y quisimos hacerle algo distinto. Ya la historia ya está contada, pero quisimos entregarle a Catamayo las leyendas. Por ejemplo, aquello que, aquella que nos decía por este, eh, con el licenciado Albito, igual con, con el mismo Pepe Simancas, que nos narró una. Eh, tenemos el huanchaco endemoniado de un personaje muy pintoresco que tuvo Catamayo, que era don amador valdivieso, uh -huh. conocido como Amador Chine. Uh -huh. Mire, eso eh, contada por él, el niño que se perdió en la caminata, que es el niño Pepito Simancas. Entonces, eh, en fin, o sea, la, la, la campana del Charán. Yeah. ¿ya? Es, es otro, el Charán es un sitio que lo tenemos aquí nada más, nada más en el peaje. Eh, el Duende de la Toma, ¿ya? Tenemos La Llorona, bueno, este ya es un cuento más bien latinoamericano, ¿sí? Eh, pero que también hablan por aquí la, a la gente, ¿no? Eh, la está. piedra sagrada, uh -huh. que es en el, en el trayecto hacia el boquerón, uh -huh. eh, el mango embrujado, que es una leyenda también propia del Cantón Catamayo, el baile de la cabra, uh -huh. los niños y las bolichas, ¿ya? Y también una, una, la chirihuana, y una, hay una historia de un caballero, eh, que vivió, y, y ese es real, del señor Ubaldo Santos, eh, emblemático, eh, arriero del señor este, Hidalgo, que, que fue el precursor de la industria eh, Monterrey azucarera de Lojana, aquí en, aquí en Catamayo. Todas esas cosas los, las plasmamos, y también eh, lo, que es Cata, lo que ha sido Catamayo en su música, su música, de sus grupos musicales, cómo han evolucionado, cómo eh, ha venido sus orquestas trabajando, el poco apoyo que han recibido desde luego Y lo que nosotros hemos podido darnos cuenta justamente con esto es que todo ha evolucionado. Miren, por ejemplo, el campo de ustedes. Antes me acuerdo que se si había un bailecito, un animador, a lo mejor hasta con bocina, ¿no es cierto? Y, y realmente después había un disco móvil con unas tremendas cajas, ¿ya? Y el disco móvil y ustedes con los discos de acetato. En fin, desde este, de carbón, primero no Así debe era, venir. Claro. después se pasó al CD, ahora necesitan solamente una computadora uh -huh. y un parlante, aunque sea pequeño, pero que sea fuerte, Así y armamos es. la fiesta. O sea, claro. todo eso, cómo hemos evolucionado, eh, lo, lo narramos aquí, uh -huh. y cuando hablamos de la historia de Catamayo es muy rica, tenemos que hermoso fue el primer eh, sitio donde, donde, se, donde fue la fundación de Loja, ¿ya? Uh -huh. en 1546. Eh, tenemos también las tolas de la vega, la unión de los dos ríos y el río Albreo, donde hay vestigios y muestras, eso sí tengo esas fotografías, muestras de que allí hubieron asentamientos humanos. Uh -huh. Y la avenida de la raza negra, Catamayo, porque nosotros claro. ya somos medio blanquitos, pero sí hubieron negros que se sí, en el claro. valle de Catamayo en la vega. Uh -huh. Licenciado, ¿y cómo hizo para lograr este, este producto...? Este libro, este material tan importante, es decir, todo lo necesita un presupuesto. ¿Tú tuvo el apoyo de alguien o sí. su propio esfuerzo? La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura lo auspició en su totalidad y justamente es donde tengo una novelita escrita que, que bueno, ahí la tenemos un poquito de parada porque sí faltan recursos en la Casa de la Cultura para poder publicarla. Eh, ya, ya está algún tiempo allí pero esperamos que, que en algún tiempo cercano ya se pueda dar y podamos publicar esta, esta novela también que es de mi autoría. Y como uh -huh. digo, está en proceso el, el, la edición número 2 de Catamayo, en la historias y personajes. Y para, y para, para personajes. llegar a este, a este cúmulo de, de información, usted ha tenido ese contacto, tiene ese contacto con la gente, conversa, busca, investiga. Es una tarea ardua también, pero que la supuesto, hace con mucho eso. cariño, porque le gusta este arte, ¿no? Exactamente porque quisimos dejarle a Catamayo algo. Cuando nos reunimos con el señor Hugo Arias y algunos colaboradores, el señor Félix Macas, por ejemplo, que conoce todo aquí, eh, uh -huh. Jaime Machuca, eh, también Terry Cedillo, recuerdo en aquel entonces nos colaboró. Eh, bueno, son personas que tienen su conocimiento y que realmente eh, cuando nosotros ya vimos, eh, mire, es emocionante ver los, los, los, ¿cómo se llama? los telegramas y decir, bueno, oye, falta un mes para la contención de Catamayo oye, ya estamos el, el pleno del consejo aprobó el informe el pleno del consejo de la legislatura también ya lo aprobó el presidente ha dado su visto bueno Catamayo es Cantón es emocionante ver esa secuencia de los, de los telegramas y, y realmente que tuve la oportunidad de verlos de estudiarlos y de saber también que Catamayo en su prehistoria también tiene mucho para contar eh, el camino de Chasqui el tambo, el camino real, está, está totalmente dibujado en el mapa de Pedro Vicente Maldonado. Claro. Entonces son, son situaciones, son eventos históricos que nadie los puede refutar. Claro, ahora cómo hacer y quizá alguna idea, algún consejo, alguna motivación a, la, a las generaciones actuales para que eh, puedan tomar un libro, porque muchas veces parece que esto lo están dejando como ya eh, al olvido, eh, olvidando esta práctica de la buena lectura. ¿Cómo motivar a la gente para que aproveche, por ejemplo, este documento que es tan importante y conocer la realidad, las vivencias, la historia de nuestro pueblo? Sí, Ramiro, yo, por ejemplo, este libro no lo hice con afán de lucro. Es decir, en la mayoría lo, lo he obsequiado, ¿no? O sea, porque igual fue auspiciado y, y, y lo hice solamente es para dejar eh, algo para mi tierra, algo para mis hijos, ¿ya? O sea, un tipo, digamos, así tipo de herencia, uh -huh. pero en realidad, actualmente la gente, el sistema educativo lo veo en decadencia que ya no incentiva la lectura, ya autoridades que nos hacen o nos obligan hasta hacerlos pasar de año a los estudiantes sin merecerlo eh, y me pongo muy preocupado de lo que podrá venir en futuros profesionales con esta generación actual, pero bueno, también hay estudiantes muy dignos de rescatar y que son ellos Creo que deberán ser ellos, ser ellos, mientras en el Ecuador, ojalá se instaure la meritocracia y no la amigocracia. Así es, eh, el licenciado. Bueno, esperemos que así, así las cosas mejoren y pues se le dé más interés, más importancia a esta parte de la, de la lectura. Eh, como el tiempo es, es, es tan corto, quisiéramos que nos hable brevemente de lo que está haciendo últimamente con respecto a a la cooperativa de educadores de Loja. Sabemos que están en, en preparativos para las elecciones. Usted ha sido invitado como candidato. ¿Qué es lo que están haciendo? Hay un pueblo, una comunidad que lo respalda. ¿Y cómo está este proceso? Pues, en primer lugar, yo me siento absolutamente honrado de mis compañeros quienes han tenido la diferencia conmigo. Eh, como hemos conversado, extra micrófonos, prácticamente a mí la política no, no no no no me inspira a participar no no no no deseo pero en esta ocasión eh, cuando se trata del magisterio de la clase de uno dije bueno si se trata de servir si se trata de servir por un periodo vamos allí y por eso nuestro movimiento se llama Presel Progreso y Renovación porque consideramos que debemos dar paso a nuevas personas no solamente a nuevas generaciones uh -huh. porque también hay compañeros muy brillantes que han estado a lo largo de toda su vida, inclusive se han jubilado, pero nunca han estado como directivos. También es la oportunidad para ellos. También es la oportunidad para que jóvenes se integren y puedan trabajar con la cooperativa educadores. Y ya no queremos más que hayan personas que están de 8, 9, 10, 15 años y más en la cooperativa. También no, ojalá no haya compañeros que ofrezcan lo que no se puede cumplir. Y para ello, Presel. Es un movimiento en el cual nosotros estamos completamente seguros. Tenemos primero del triunfo, pero segundo que queremos, hemos establecido propuestas muy claras, no demagógicas. Y si hay propuestas demagógicas de otra lista, tendremos que desmentirlas bajo el sustento legal, siempre basados en el sustento legal. Lo que permite la ley, lo que permite el organismo de control Podemos hacer lo que no nos permite, no tenemos para qué ofrecer. Y ahí es donde hemos dicho, queremos inaugurar en la provincia de Loja, nuestra cooperativa, queremos inaugurar una nueva manera de hacer política, una nueva forma de hacer política, que es decir abiertamente la verdad, ofrecerlo estrictamente cumplible, y no andar con ofertas en las cuales después tengamos que estarnos escondiendo ¿Cuándo serán las elecciones, licenciado? Las elecciones serán el día 2 de octubre eh, en Loja. Para los amigos de Loja, serán en la Escuela Miguel Riofrío. Y para nuestros coterráneos en Catamayo, eh, serán aquí en la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinosa. Y en otros cantones, pues todavía deben confirmar los poderes cantonales. De llegar a ser eh, usted, eh, justamente, de eh, ganar estas eh, elecciones y estar al frente de esta importante institución, ¿cuál sería su, su propósito, su sueño? Eh, cuando ya termine eh, este, este compromiso, esta responsabilidad suya, ¿qué desearía lograr al final? Bueno, primero, mejorar los servicios, ¿ya? Me, que, que estos sean más ágiles, que el socio se sienta satisfecho, que el socio se sienta bien, que se sienta como en su casa. Segundo, que ojalá este tiempo de pandemia ya pase y Dios permita que podamos llevar a nuestra cooperativa de ahorro y crédito, que la número uno a nivel nacional, en el, el segmento cooperativo de los maestros y la, el, se, se encuentra ubicada en el segmento 2, rodeándose con cooperativas como Julián Lorente, CACPE, pero queremos llevar al segmento 1, donde están instituciones poderosas como la JEF, la Comego, Ahí queremos que nuestra cooperativa vaya y con ello poder solidificar y mejorar servicios y también trámites. ¿Ya? y, y poder que, que las cosas se hagan un poquito más suaves, pero también siempre somos una organización respetuosos de la normativa. Mi estimado Ramiro, sí, en, la, en, en esta situación del cooperativismo, con sus siete principios, si nosotros, créame, no respetamos la ley, las multas son severas. Cuando yo ingresé a la cooperativa como directivo allá en el año 2016, a la cooperativa le, ingres, le ingresó una multa de 281 mil dólares. ¿Por qué? Porque llegaban los amigos y toman el dinero. Mañana me firmas el pagareo, mañana me firma tu garante. Y, y realmente esto conllevó a que la superintendencia por primera vez en la historia de la cooperativa llegue a la cooperativa y descubra estas anomalías. Y desde ahí las visitas de la superintendencia son han sido prácticamente mensuales los balances que iban mes a mesa a la cooperativa desde aquel entonces, ahora van a diario. Entonces, eso nos permite también tener, y aquí sí quiero yo felicitar, por ejemplo, a quienes han trabajado también en la cooperativa, que, que de una u otra manera, eh, a veces no son bien vistos por otros, pero tendremos que ajustar un poquito para que nosotros Ir poco a poco ofreciéndole al cliente, para eso hay cursos de capacitación y todo eso, ¿no? Vamos a decirle, bueno, aquí tenemos estos empleados que a usted lo van a atender como, como, como se merece. ya Pero es importante notar, Ramiro, perdón, que en aquel entonces, la cooperativa hasta el 2015 tuvo este, 19 millones de dólares en activos. Hoy, la cooperativa Educadores de Loja tiene 32 y pico, exactamente el piquito, no me acuerdo pero tiene más de 32 millones de dólares en activos. Es decir, que en estos seis años, la cooperativa creció casi el doble que el total de 55 años que tiene de vida. Qué bien, licenciado. Qué bien por estas, eh, estos resultados y eh, cómo va caminando esta importante eh, institución, esta empresa. Y pues bueno, y que todo el trabajo que ustedes vayan a realizar, que usted vaya a realizar, que, que los docentes vayan a realizar eh, pues vaya en pro de, del beneficio de toda esta comunidad de educadores de, de Loja y, por supuesto, de la comunidad. Eh, bueno, felicitamos el, el trabajo que viene realizando y todo lo que nos ha contado, pues eh, todos sus proyectos que se cumplan. Licenciado, quizás nos quiera dejar un mensaje, una invitación final, especialmente para los eh, docentes, para los estudiantes, los alumnos y en la parte final de este programa. Bueno, para los estudiantes, primeramente, que son la razón de, de nuestro existir. Ellos. Que se dediquen, que sean estudiantes probos, que sean estudiantes con conciencia crítica, con conciencia social, que sean estudiantes no facilistas, que aprendan a luchar por sus, por sus esfuerzos, por su sacrificio, que aprendan a luchar por sus objetivos. A nuestros compañeros docentes, mi, mi, mi abrazo solidario, que el 2 de octubre nos ayuden con su voto, no les vamos a defraudar, somos gente seria, somos gente honesta, somos gente de palabra. Gracias, muchas gracias a la provincia de Loja, a nuestra tierra, Catamayo, que no se deja sorprender a nuestros amigos de Loja que quieren gente nueva. Ahí vamos los nuevos. Esa es nuestra oportunidad. Vamos a ganar y desde luego a ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Queremos agradecer una vez más al licenciado Marco Patricio Guardizo, docente de Catamayo, escritor también, y gracias por habernos acompañado en este programa. Deseamos éxito en todos sus proyectos, en todo lo que está realizando. Y ustedes, amigos, gracias por habernos visto. Mañana les invitamos a un nuevo programa a las 18 horas con otro invitado aquí en Escenario. Que la pasen muy bien. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.